Bueno, el servicio de administración tributaria también nos pone la guía de llenado para declaración del ejercicio. Recordarles que las personas morales con fines no lucrativos, tanto aquellas como eh, padres de familia, este, todas a las asociaciones que estén en el título tercero o aquellas que sean donatarias autorizadas, podrán presentar, pues, obviamente, esta declaración, ¿no? En el sistema, obviamente, tendrán que irse a empresas, en la parte de empresas, en sus declaraciones, bueno, pues les va a pedir el RFC, la contraseña o en su caso la firma electrónica, si así quisieran entrar. Les va a aparecer de forma automática los datos de identificación, el RFC, así como pues obviamente la denominación social, el tipo de declaración que están haciendo ustedes, no si es complementaria, si es del ejercicio, de qué ejercicio es. Y bueno, pues en ello eh, se indica si estás obligado, sí o no, a dictaminar los estados financieros. Y bueno, toda esta información que viene en el eh, prácticamente en esta guía de llenado, ¿no? De forma muy sencilla. Y te va a aparecer los ingresos obtenidos, tanto como aquellos que hayan sido efectivo en efectivo por los donativos, aquellos que hayan recibido en especies... O la parte de otros ingresos, en el caso de las asociaciones, que nada tienen que ver con los donativos, ¿no? Te va a dar el total de ingresos obtenidos y, bueno, también en la misma te va a estar solicitando todo lo que... Eh, ...hayas erogado realmente, como pueden ser honorario a personas físicas, como pueden ser donativos que hayas eh, realizado, como pueden ser el otorgue del uso o goce de algún tipo de bien que tú estés arrendando, como puede ser el pago de cuotas sobre o patronales si tienes empleados, como pueden ser todas aquellas eh, deducciones, más bien no quisiera hablar de deducción porque como tal no es una deducción... Si no es una erogación efectuada, es decir, un gasto, tú no tienes deducciones porque tampoco tienes ingresos para términos de impuestos sobre la renta. Sin embargo, de forma informativa, la autoridad te solicita que le llenes todos estos campos en caso de que los, tú, los llegas a tener, ¿no? Y te pone, pues, eh, obviamente, a qué se refiere en cada uno de los campos. Realmente es un manual muy, muy sencillo que tú puedas llevar cuando ya tienes contraseña, entras y, bueno, te estará apareciendo, ¿no? el total de ingresos obtenidos, el total de deducciones autorizadas y te va a dar un remanente, el remanente distribuible, es decir, aquello que puedes o no puedes distribuir. En el caso de las, eh, en el caso de las donatarias autorizadas, no pueden distribuir este donativo. ¿eh? En el caso de las donatarias autorizadas, no se puede este remanente distribuible, pues no lo pueden otorgar. En el caso de que sean aquellas eh, de padres de familia, etcétera, lo podrán regresar como parte del remanente distribuible, en caso de que exista remanente distribuible, ¿no? Y bueno, pues prácticamente te estarás presentando la declaración del ejercicio, la declaración anual para este tipo de eh, contribuyentes, ¿no? Te dará, si tienes a cargo, el total de contribuciones, en caso de que sí llegases a tener contribuciones, es decir... Eh, en aquellos casos que eh, hayas tenido ingresos que no pertenezcan a lo que realiza la asociación, si tuviste más allá del 5% de este tipo de ingresos, perdón, de ingresos eh, que no correspondan a lo que te dedicas, pues obviamente te va a salir impuesto sobre la renta a pagar. Si no fuera el caso, pues eh, prácticamente te salía cantidad a pagar, pues obviamente cero, ¿no? Dada eh, por la forma en que se hace el cálculo, es rarísimo que te salga una, una casilla a favor, ¿no? Que, que hayas obtenido. ¿Por qué? Porque no puedes tener eh, eh, impuestos a favor, dado que, pues, eres una asociación sin fines de lucro y estás dentro del título 3, ¿no? Prácticamente la guía de llenado en estas 25 hojas te explica paso a paso cómo llenar esta eh, declaración. No tiene mayor, mayor, este... Eh, problemática, eh, pero sí me gustaría, si ustedes tienen algún, eh, alguna duda correspondiente al llenado, me lo manifestaran ahorita para charlarlo. ¿Existe alguna duda con esta guía de llenado que les acabo de poner de forma muy muy rápida? Les va, se los voy a hacer llegar a través de Census Capacitación, pero también está en la página del SAT, también la pueden descargar en la página del SAT. ¿okay? Si hay alguna duda, por favor, este es el momento de decirla. En esta guía de llenado para personas con, morales con fines no lucrativos. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Este, En una asociación de colonos, ¿los ingresos serían en otros ingresos? Se pondrían en otros ingresos porque realmente no son donativos. ¿Y las erogaciones efectuadas irían sin IVA? Sí, claro, claro, sin IVA, sin IVA. Uh -huh. Ok, gracias. No, de okay. qué. En el caso, bueno, guía de llenado de la declaración, ojo, en el caso, perdón, qué bueno que lo acabas de decir, en el caso de las erogaciones, estamos hablando de erogaciones y por consecuencia sería el total, ¿eh? Eh, aquí déjame voy a la parte de erogaciones, ah, ah, ah, ah. erogaciones, erogaciones, erogaciones, sería el total de la erogación, ¿eh? es decir, con el impuesto al valor agregado, porque tú no lo puedes trasladar, no, no te lo trasladaron porque tú tampoco trasladas, por consecuencia lo tendrías que poner cuánto verdaderamente salió de tu cuenta, es decir, cuánto gastaste en realidad. Si me de entender ahí, este, ¿quién fue Alexia, verdad? Sí, está bien, gracias. Sería todo, todo lo que hayas pagado. En el caso de la guía de llenado de la declaración del pago provisional para personas morales que no estén en el título 3, todas aquellas que están en el título 2, pues se tiene que hacer la declaración igualita que la hace cualquier persona moral, este, por ejemplo, una sociedad anónima, una sociedad por comandita simple, etcétera, pues tendrá que presentar este tipo de declaraciones, ¿no? Obviamente, eh, en empresas, ver más, presentar declaración o de, de ICR y te va a dar cuándo se tiene que presentar, darle a iniciar, te va a dar tu RFC, tu contraseña, en caso de que lo tengas o en su caso fiel. Y bueno, pues al principio, en esta nueva modalidad que nos presenta el Servicio de Administración Tributaria con este régimen simplificado de confianza, también vino una modalidad nueva en la plataforma, es decir... Eh, te aparece todavía como presentar declaración o irte al viejo, a la vieja forma que se declaraba. Sin embargo, en, en el viejo únicamente es en la parte de IVA. En el nuevo es la parte de impuestos sobre la renta. Por eso tenemos que presentar como dos declaraciones aparte. No sé si han dado cuenta. Cuando ustedes entran, les tiene el precargado ya de los comprobantes fiscales, ¿no? Obviamente van a tener que eh, ponerle el ejercicio, la periodicidad, conforme la están pagando, si es mensual, eh, seleccionar el mes, y bueno, pues en ese caso le estará dando el impuesto sobre la renta para persona moral, ¿no? En el llenado ya viene prácticamente tu información, ya viene precargado los ingresos nominales facturados, en automático vienen. Aquí uno de los problemas que tenemos es que recuerden que las sociedades civiles acumulan con base en lo realmente cobrado, no con base en la expedición del comprobante fiscal. Esto lo pueden corroborar en el artículo 16 de, de la ley de impuestos sobre la renta. Sin embargo, el cochino sistema te aparecen los ingresos nominales facturados este, completos. ¿no? Puedes ocupar los que, dice ahí, tienes ingresos nominales a disminuir, los podrías disminuir en su caso, si así lo vieras tú, este viable porque no los has cobrado no tienes ingresos nominales a disminuir sí y bueno pues ya te estará diciendo de qué se, de qué son estos ingresos disminuibles no que aquí los podemos ver como voy a acercar la pantalla ingresos eh, facturados pendientes de cancelación ingresos de periodos anteriores ingresos facturados en los que se de, eh, determinó ganancia o ingresos facturados no cobrados en el periodo por sociedades civiles o asociaciones civiles. Como lo pueden ver, sí nos permite reducir esas cantidades que todavía no cobramos. ¿Por qué? Porque en el caso de las sociedades civiles se mueven por, eh, más llamado, flujo efectivo, ¿no? Al final, eh, la forma de extinción de, la, de, de las obligaciones eh, podría ser la innovación, podría ser la compensación, entre otras muchas. Pero bueno, ahí ustedes pueden ponerlo y obviamente disminuir el ingreso, ¿no? Si ustedes le dan, pues obviamente les va a cambiar en ingresos nominales y les dará otra cantidad. También tienes ingresos nominales adicionales, aquello que no hayas facturado, aquello que hayas tenido de ganancia por alguna situación, también te permite ponerlos, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es este tipo de ingreso? Ganancia por enajenación, ingresos facturados de los periodos anteriores cobrados en este periodo, en el caso de las sociedades, por ejemplo, y asociaciones, que sería nuestro caso, o ingresos no facturados en el periodo, que a lo mejor no los llegaste a facturar, pero forman parte de tu ingreso acumulable. Bueno, pues ahí los tendrías que poner, ¿no? En la determinación, obviamente, cuando le das en determinación, me voy a ir un poquito más abajo. Eh, eh, eh, eh. Permítame un segundo, determinación, quiero irme hasta determinación. Te va a mostrar los pagos provisionales que has hecho también, durante todo este, este tiempo, no este, si ya vas a lo mejor en el mes de, de abril, te va a dar lo de enero, febrero y marzo, cuando se presentaron. En la parte de determinación, déjenme voy a esta determinación. Eh, eh, eh, eh, eh, en determinación. Bueno, aquí como pueden ver, ya te va a dar el coeficiente de utilidad. Si es tu primer año, no va a aparecer absolutamente nada y por consecuencia no hay impuesto que determinar en la declaración mensual. Vuelvo a repetir, no te va a dar impuesto porque no hay que determinar en la declaración mensual. En caso de que sí, pues obviamente las celdas se van a ir este, llenando. Te va a mencionar que eh, tu utilidad fiscal, si tienes PTU pagada, que hoy en día se paga la PTU a más tarde de 30 de mayo, eh, los anticipos de rendimientos, si le pagaste a tus socios, aquí te permite... ...disminuirlos, ¿no? El sistema aquí te va a permitir disminuirlos, como lo están viendo. Eh, si tienes pérdidas fiscales, pues también te permite disminuirlo y obviamente te va a dar el cálculo del impuesto causado. Si tienes, eh, en algunos casos, algún estímulo de impuesto sobre la renta en región fronteriza, bueno, pues lo tendrás que determinar ahí. Y te va a dar los pagos provisionales anteriores para darte el impuesto a cargo. Creo que con el llenado en esta parte no creo que tengan ustedes mayor problema, lo hacen mes con mes, ¿no? En caso de tener coeficiente de utilidad, pues te va a estar apareciendo. En caso de no haber presentado anual, porque todavía no existe anual, pues no te va a aparecer nada, ¿no? ¿Qué más por aquí? Eh, si tienes autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor, bueno, ya lo tendrás que estar manifestando en el caso de que así sea. Eh, la utilidad fiscal te va a dar de manera automática. ¿Qué me faltaría aquí? Las, ya hablamos de las pérdidas fiscales. Eh, déjenme me bajo por aquí, de la base grabable ya hablamos eh, si tienes algún tipo de impuesto, eh, de un estímulo de algún estímulo en región fronteriza bueno, lo tendrás que estar este, mencionando también en caso de que lo tuvieras no eh, me voy a ir más abajo eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, voy más para abajo, toda la guía de llenado te va llevando paso a paso no al final, bueno, pues obviamente pagos provisionales que se hicieron de manera anterior, te van a te van a aparecer en tus, en tus pagos provisionales efectuados en periodos anteriores, precargado, esto ya no lo puedes modificar tú, te da en automático. Y bueno, pues eh, el impuesto a cargo, ¿no? Ya, de, ya llegando a la determinación, te va a dar el impuesto a cargo y por consecuencia, pues te va a decir el pago. Ahora, si la vas a pagar tiempo después de que ya se venció la declaración, te va a hacer la parte actualizada y la parte de los recargos, ¿no? En su caso. Puedes disminuir, recuerda que puedes disminuir a este pago provisional tu subsidio al empleo realmente pagado que no te lo hayas acreditado en otro momento. Si el subsidio al empleo te lo acreditaste en las retenciones de impuestos sobre la renta que le haces a tus trabajadores, ya no te puedes acreditar este subsidio al empleo, sería cero. Pero si tienes subsidio al empleo todavía, le disminuiste a tus trabajadores y todavía te sobró, bueno, eso lo podrías ocupar en esta línea que dice subsidio al empleo ok te pregunta si tienes compensaciones pasadas o no tienes compensaciones pasadas de impuestos sobre la renta en caso de que sí tendrás que mencionar qué tipo de compensación es si es pago de lo indebido si es impuesto al favor del año pasado es impuesto a favor que vienen de años pasados lo tendrás que estar manifestando si tienes estímulos a aplicar en algún caso que tengas estímulo bueno lo tendrás que estar mencionando eh, si tienes estímulos en el caso de zona fronteriza, bueno, pues también los tendrás que estar mencionando, obviamente para que disminuya en su caso, que en general, no sé si ustedes tengan este estímulo por estar en región fronteriza, lo tienes que solicitar, lo tuviste que haber solicitado y obviamente si se te dio, bueno, pues puedes este, disminuirlo en caso de que no, pues obviamente tendrás que poner cero, ¿no? Eh, y al final, bueno, pues te va a dar cantidad a pagar en el momento que le des vista previa, te mostrará la cantidad a pagar en el caso de tu declaración mensual, al momento pues te mostrará si tú quieres la declaración cómo va a quedar para revisar que está de manera correcta y al momento de enviar siempre te va a pedir tu firma electrónica, siempre te va a pedir la firma electrónica cuando tú le pones ese es un requisito nuevo. Antes podíamos mandar los pagos provisionales únicamente con contraseña. A partir de este 2022 siempre te va a pedir la firma electrónica. La puedes mandar y pues obviamente te va a dar tu acuse de recibido y bueno, todas aquellas especificaciones que le hayas hecho, como las compensaciones o los estímulos fiscales que hayas tu tenido, te va a crear obviamente la eh, línea de pago y bueno, pues ya procederás al pago y por consecuencia podrás consultar si ya pagaste la obligación y te va a aparecer como obligación eh, pagada, ¿no? No sé si existe alguna duda, aquí te podrías ver tú o volver a revisar la obligación pagada en esta, de esta forma conforme lo dice el manual. ¿Alguna duda con ello? Esto creo que, que lo tienen bien manejado, es lo que hacen mes con mes con las declaraciones de sociedades civiles y asociaciones que en el caso no puedan acreditar estar en el título 3, pues estarán en el título 2 y tendrán que presentar de esta forma. ¿Alguna pregunta aquí? Creo que no. Bueno, a ver, aquí veo una. No, ok, gracias Marisela. Eh, solicitud para pedir la autorización de, de, de, por parte de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria para la autorización de donataria autorizada. Bueno, pues aquí está el manual, si ustedes están interesados en o van o tienen que solicitarla, bueno, aquí está el manual paso a paso, ya les di los tips, cuidado con eh, la escritura pública, en este caso la la creación del notario en el objeto social tienen que ser muy precisos. Les recomiendo ya haber trabajado desde hace mucho tiempo ya con esta asociación, eh, no hacerla de un día para otro y tratar de meter el registro, porque te lo van a negar. Eh, tener obviamente todos los documentos, tu firma electrónica, el representante legal, tener la opinión de cumplimiento limpia del representante legal y de los asociados a, estas, a esta asociación, ¿no? Primero antes de intentar meter. Y bueno, pues ya te va a mandar dónde puedes meter con el RFC, buzón tributario, y te va a aparecer qué es lo que quieres hacer. Bueno, autorización para ser donataria, y al momento te va a solicitar, pues, obviamente, eh, el teléfono, correo electrónico, el representante legal, y te va a solicitar que le llenes todos y cada uno de los campos que estamos viendo en este momento, ¿no? A qué te estás realizando, qué actividad estás realizando y, por consecuencia, vas a tener que anexar también tu, eh, tu constancia de situación fiscal, vas a tener que anexar también, pues, obviamente, tu acta constitutiva, vas a tener que anexar eh, la, el comprobante del representante legal, comprobantes de domicilio y todo aquello que te esté solicitando la plataforma para poderte dar, pues, este... Este aviso de que has solicitado. Ellos pueden responderte inclusive que solicitan una charla en la administración, dependiendo de qué lugar seas en su administración, te pueden llegar a solicitar para entrevistarte y, bueno, saber por qué necesitas o por qué quieres más bien esta, esta eh, este permiso de donataria autorizada, ¿no? Paso a paso te está llevando este manual, cómo lo tienes que subir, de qué forma tienes que subir... Y al momento de enviar, obviamente, tendrás que eh, enviarlo con firma electrónica. Te va a dar la solicitud de autorización para recibir donativos. Y bueno, pues aquí te va a decir si se recibió la, la autorización. Cuando deciden que sí o no, te va a aparecer en tu buzón tributario. En tu buzón tributario van a informarte si necesitan otro requisito, si necesitan una entrevista física. Si tal vez eh, necesitan algún otro papel, pueden solicitártelo. La respuesta es sí hay que tener muchos cuidados con lo que acabo de mencionar, con el objeto social, con esta acta constitutiva que sea de manera correcta. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta con meter esta solicitud de donataria autorizada. Aquí nos menciona, Maricela una duda, ¿las sociedades civiles se pueden constituir solo con un contrato social que no necesite la fe pública? Eso apenas lo leí. Bueno, las sociedades civiles como tal pueden estar creadas eh, a través únicamente de un contrato el cual tú y yo hacemos. Recuerda que la acta constitutiva es el contrato que tú y yo hacemos, sin embargo, le damos una validez y una fe pública a través de un notario público. La respuesta, eh, y aquí es, ¿se pueden constituir solo con un contrato social? Sí te puedes constituir para términos de llevar actos eh, entre ustedes, entre los que se asociaron a través de este contrato social. Pero, para con terceros, es decir, firmar un contrato de prestación de servicios con un tercero, nosotros como abogados, bueno, como abogados, como contadores, resulta ser que firmamos un contrato entre nosotros, ¿no? Ese, ese contrato social será válido para nosotros, para nosotros, pero en el momento en que nos presentemos ante un tercero con eh, querer, con esta intención de reconocimiento de una figura jurídica como una persona moral, distinta a nosotros como una sociedad civil, ¿no? Como Aranda y asociados, no se puede, es decir, no existe. Ante un tercero le tienes que dar fe pública al contrato social. El contrato social únicamente sirve para quedar de acuerdo entre nosotros, mi estimada Marisela. Si leíste algo sobre ello, eh, seguramente leíste esa parte que cuando dice para efectos legales con un tercero, sí tendrás que tener la validez de la fe pública, en este caso a través de un notario. Si no, no existe para términos de terceros, para términos de la gente que no pertenece a nuestra sociedad, civil, sí, ¿no? ¿Sí me entenderá, entender ahí, Marisela? No, ¿de qué? Que prácticamente, y para términos, este, pues, digamos, de la gente de a pie, pues no tendría ningún caso que nada más ustedes y yo nos hiciéramos un contrato social si no tiene una validez ante terceros, ¿no? Porque lo que queremos es, pues, tener dinero y ganar de esa, de esa sociedad, ¿no? Bueno, esta es la guía de llenado de, de la donataria autorizada. Les voy a hacer llegar toda esta información, todas estas guías, que también la pueden bajar a través de www.sat.gob.mx. Sin embargo, se las hago llegar para que pues, ya no las busquen. ¿no? Eh, con base en ello, pues, les da paso a paso. Únicamente es leer qué es lo que me está solicitando la plataforma y me lleva de la mano. En caso de que ustedes tuvieran alguna duda, mándenla con Census Capacitación. Oye, me apareció este cuadro, no sé qué poner o qué pongo. Ya nosotros les podremos auxiliar en su pregunta, porque obviamente estuvieron en el curso de Census Capacitación. Bueno, vámonos a ver la parte de la última. Ah, ah, ah, Déjenme ver dónde la metí. Guía de llenado, guía de llenado, ya la vimos. Guía de llenado y guía de llenado... Eh, eh, eh. Ah, aquí. Aquí. Guía de llenado en el sistema de información del registro federal de las organizaciones de la sociedad civil. Cuando ya tienen el CLUNI, bueno, ¿cuáles son las ventajas de las organizaciones de la sociedad civil? Pues Obviamente, eh, poder inclusive eh, tener acceso a lo que marca Indesol a través de estos fondos, ¿no? Siempre y cuando, pues obviamente, estemos dentro del artículo 5 de esta mención, de esa fracción, perdón, el artículo 7 de esa fracción 5. Ahora, ¿por qué debo presentar el informe anual en tiempo? Bueno, pues eh, el reglamento de la Ley eh, Federal de Fomento a las Actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil en su artículo 14 indica que el informe debe ser presentado durante el mes de enero del siguiente ejercicio fiscal. Los informes entregados durante ese periodo se consideran en tiempo a los posteriores que se clasifican como extemporáneos. Lo deben presentar todas las organizaciones organizaciones inscritas en el registro, es decir, que tengan CLUNY, ¿no? Ahora, ¿qué se requiere para presentar el informe anual? Usuario y contraseña, obviamente, por el CLUNY, si no tienes CLUNY, todavía no existes, ¿no? Para términos de este, de este lugar, ¿no? Contar obviamente con tu firma electrónica, ¿no? Y bueno, pues tendrás que mencionar si recibiste algún apoyo, Vienen eh, por secciones, ¿Recibiste algún apoyo público? ¿Algún mecanismo de participación? ¿Cuál es tu situación actual? No he recibido absolutamente nada. ¿Y tu trayectoria histórica? He recibido en gobiernos o en periodos anteriores. ¿no? Tendrás que estar llenando, pues obviamente, cada uno de los este, anexos que te aparezcan. ¿no? E inclusive en esta misma guía de llenado te dice cómo y de qué forma ir llenando los anexos a dónde entrar en su portal, ¿no? cómo ir capturando la información, si tienes o no eh, dinero del, del ente público, en este caso participaste tal vez para, para alguna convocatoria del gobierno eh, federal para la ayuda, no sé, eh, para música y teatro, qué sé yo, lo tendrás que estar mencionando, en caso de que no, pues también mencionarás que no tienes Ningún apoyo económico. En el caso de haber tenido algún apoyo económico, te va, a te va a preguntar si es federal, si es estatal o si es municipal en su caso. Eh, en los recursos federales, bueno, tendrás que irlos llenando a paso a paso como aparece aquí. ¿De dónde viene? ¿De qué dependencia viene? ¿Qué entidad federativa? Y bueno, perdón, ¿qué, qué entidad? ¿Qué entidad más bien? Y qué programa o acción es el que está eh, avalando esto, ¿no? Y bueno, pues todos los, los, los campos que tienes que llenar en esta guía del Sistema de Información de Registro Federal, pues aquí vienen de forma, de forma muy este, pragmática, es decir, te llevan de mano, de la mano, ¿no? Entonces, bueno, con base en todo lo expuesto, en el caso de que ustedes llegaran a tener una, sociedad, a tener una asociación civil, tendrán que presentar declaración anual de, de, en este caso, como una persona moral sin fines de lucro, también tendrán que presentar la declaración de transparencia, ¿no? Y también tendrán que presentar, seguramente tienen CLUNI, tendrán que presentar pues obviamente la anual para términos del sistema de información de registro de las organizaciones de la sociedad civil. Son tres eh, declaraciones que a pesar de no ser eh, contribuyentes del impuesto sobre la renta, tienen que presentar estas personas. Ahora, en el caso de ser sociedad civil o asociación, pues te remites, y no estás dentro del título 3, te remites directamente al título 2, y ahí sí tendrás que presentar tu declaración como cualquier persona que, este, bien, pues, obviamente tiene un ingreso... Eh, preponderantemente económico, como una sociedad mercantil, como una sociedad civil, etcétera. Ahora, las diferencias entre una y otra, ya lo hablamos a, al principio de esta sesión, son los anticipos de rendimientos. Cuando te dan anticipos de rendimientos, pues obviamente los puedes disminuir de tu base gravable sin problema alguno. Cuando tienes, en su caso, asociación civil como tal, pero no estás dentro del título 3 tendrás que presentar la declaración igualito al título dos y bueno, pues estarás pagando impuesto por ese por esos ingresos que has obtenido.